Un nuevo evento está a punto de empezar en Fortnite. Si os interesa saber por qué va a suceder la inundación en este nuevo mundo de Apolo... ...y queréis saber más acerca del de próximo evento que llegará esta misma semana... ...al juego de Fortnite, nuevos teasers, nuevo tráiler, nuevos cambios en el mapa... ...todo eso y mucho más en este vídeo. Así que chicos, quédanos hasta el final para no perderos ningún detalle. Hola, ¿qué tal chavalingos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy MrDneox y chicos os invito a que os pongáis cómodos porque esto se va a poner muy interesante. Y os recomiendo familia que os quedéis hasta el final porque de verdad chicos, este vídeo vale muchísimo la pena, nuevas filtraciones acerca de la próxima temporada y además nuevos archivos del juego que todavía nadie ha publicado. Y recordar toda la familia chicos. Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite Porque si llegamos a las 10.000 Personas Me quedo calvo Y si llegamos a las 15.000 personas Con el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite Regalaremos 100 pases de batalla oh. Así que chavales ya lo sabéis Es vuestra mejor oportunidad ahora mismo Para apoyar al canal Código Mister de Neox En la tienda de Fortnite antes de comprar cualquier objeto Y ya no me enrollo más brothers Empezamos con el vídeo Chao Chicos, antes de empezar con el vídeo os recomiendo una página web para comprar videojuegos al mejor precio del mercado Y además chicos, tenéis los mejores descuentos para packs de Fortnite G2A, tenéis el link en la primera línea de la descripción Podéis pasaros que es totalmente gratis echarle un ojo Chicos, como en cada vídeo podéis conseguir una skin gratuita con este vídeo Así que chicos, aseguraros de estar 100% suscritos al canal y de haber activado la campanita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 Está por llegar a Fortnite. Y es que en los últimos días se ha estado hablando sobre todo de la posibilidad de la inundación del mapa de Fortnite en nuestro mundo de Apolo. Y es que así lo revelan las pistas que Epic Games nos ha querido revelar durante estas semanas. Empecemos por el principio con el gran secreto de Noah que descubrimos hace muchísimos meses atrás. El gran misterio de Noah que apareció ese nombre dentro del mapa de Fortnite. De hecho llevaba siempre con nosotros. Pero nos dimos cuenta antes que prácticamente nadie. Y es que allí mencionábamos que el nombre de Noah está escrito en este lugar. Y además de manera intencionada. Y eso podría ser la principal de las pistas que nos indicaba desde ya hace muchísimo tiempo. Un gran diluvio que iba a estar siendo protagonista en la isla de Fortnite. Es decir, esa probabilidad... Indica que podría empezar a llover en la isla de una manera demasiado, demasiado estruendosa y podría empezar a causar una inundación en esta misma. Y es que, ¿os pensáis que es totalmente imposible que llegue a llover en Fortnite? Dejarme enseñaros los primeros teasers trailers de la temporada número 2. Y es que en uno de ellos aparece inminentemente la lluvia que jamás hemos visto en el juego. Y es que nunca jamás pudimos ver la lluvia dentro del juego hasta hace unos días. Y es que chicos, en el evento de Travis Scott, quizás muchos de vosotros ni siquiera os disteis cuenta, pero ese evento ha sido la clave para poder probar diferentes nuevas texturas en el mapa para futuros eventos del juego. Y es que en el gran evento de Travis Scott hubo un momento en el cual se puso a llover en el evento, pero fue un momento realmente muy muy corto ya que el espectáculo continuaba justo después de ver la lluvia en el cielo. E incluso en el mismo evento que acabamos de nombrar fue donde por primera vez vimos toda la isla al completo inundada. Hasta arriba. Así que sí es cierto que Fortnite cada vez más ha estado reforzando la teoría del diluvio. O la teoría de la inundación dentro de la isla. Y es que no solo eso. Sino que como tanto tiempo llevamos ya nombrando el nuevo modo de juego de Fiesta Magistral. También tiene algo que ver con todo esto. Porque si recordáis el primero de los eventos en Fiesta Magistral. Que fue de una celebridad llamada Diplo. Podéis ver como en ese evento también llovió, pero esta vez en vez de gotas de agua parecía más ser decoración del concierto. Así que sí chicos, el sistema de lluvia ya ha sido implementado dentro del juego de Fortnite, por lo que esperemos que muy pronto además empezaremos a ver la lluvia dentro del juego online. Y es que algo todavía en ronda mi cabeza... Y me indica que no todo es tal y como lo imaginamos. Ya que hay un plan oscuro secreto de Rey Midas que todavía no ha sido revelado. Y tiene pinta de ser un plan bastante malvado. Sabemos que Rey Midas ha construido una máquina del Doomsday, del juicio final. Una máquina del apocalipsis capaz de destruir quizás el mapa de Fortnite. Estas próximas semanas... Tendremos novedades acerca de Midas y su máquina de el juicio final, o bien saldrán nuevos trailers para anunciar el evento, o bien veremos a Midas activar la máquina directamente. ¿Puede que sea esa la principal causa por, para el evento final de esta temporada? ¿Puede que algo salga mal en ese plan maléfico de Rey Midas y eso cause la gran inundación del mapa de Fortnite? Puede que por eso esté Rey Midas oculto debajo de nuestro mapa de Fortnite... ...y que todavía ni siquiera los bunkers alrededor de la agencia hayan sido abiertos. Hablando acerca de el No Sweat Insurance... ...una agencia llamada... ...no pasa nada, literalmente la traducción es esa... ...es decir que no sucede nada malo, no hay que preocuparse... ...ese es el eslogan de la empresa de seguros... De hogares del mapa de Fortnite Así que según los teasers Que se mostraron Los teasers trailers de la temporada número 3 Nos muestran que Estos seguros del hogar Están para cubrir Totalmente las casas Y llevarlas a flote Es decir, como bien veis Ahora mismo en pantalla Las casas van a ser Inundadas si no Tienen el seguro del hogar en segundo lugar, podéis ver perfectamente que Miaúsculos ha aparecido con flotadores con manguitos a sus brazos. Eso significa que vamos a tener la posibilidad también de nadar por encima del agua. Es decir, vamos a poder flotar con los flotadores nuevos de Fortnite. Diferentes especies del océano están acercándose a la isla y en el evento de inundación... ...van a hacerse con la isla, ya que esas especies de animales también viven con nosotros. Así que los tiburones van a ser grandes protagonistas de la temporada número 3. Y quién sabe, ¿creéis vosotros que van a ser vehículos o que van a ser rivales? Voy a estar leyendo todos vuestros comentarios, así que chicos, tenéis la posibilidad... Ahora mismo de explicarme vuestra teoría acerca de la próxima temporada. Hablando de la gran inundación que próximamente va a llegar al mapa y ya para finalizar el vídeo muy pronto... Quiero hablaros acerca de algo que ha estado llegando al juego con la última actualización... Y que jamás se había visto todavía en la isla. Fijaros en estos charcos de agua que han aparecido misteriosamente por la isla. Porque al parecer están apareciendo charcos de agua... De la nada, porque nunca llueve en el mapa y no sabemos quién puede ser el causante de esto o si directamente debajo de la isla se esconde el gran misterio. Una gran teoría que lleva días rondándonos por la cabeza y por los foros de Fortnite. Siento deciros chicos que esa teoría queda totalmente descartada. Esos charcos llevan ahí con nosotros durante toda la temporada. Sin darnos cuenta y darle importancia siempre estuvieron ahí, lo único que ahora hemos prestado un poquito más de atención a todo lo que sucede en el mapa y le hemos dado quizás un poco de bombo al tema de los charcos. Por último chicos vamos a hablaros del próximo evento de Fortnite y es el próximo evento que va a estar sucediendo en Fiesta Magistral. Y es que chicos, al parecer esta madrugada del sábado a las 3 de la mañana en horario español vamos a poder ver un nuevo evento dentro de Fiesta Magistral que tiene pinta de que va a durar durante mucho tiempo. Un evento bastante largo que quizás dure incluso una hora y parece ser que lo van a repetir incluso otro día más. Un nuevo evento donde Dillion Francis, Steve Aoki y Deadmau5 son los protagonistas y las celebrities de este nuevo evento. Además chicos, las buenas noticias de todo esto es que en cuanto iniciemos sesión justo al momento de entrar en el evento, hasta el 11 de mayo tendremos la posibilidad de conseguir estas alas totalmente gratis. Ahora sí, Fortnite lo ha hecho oficial y sabemos que esas alas, esas mochilas, se van a poder conseguir de esa manera totalmente gratis. Quiero que veáis todos y cada uno de vosotros el último tráiler que hemos visto de Fortnite dentro de este evento. Y es que según ese tráiler parece ser que muy pronto podremos ver los tráilers de temporadas pasadas en este modo de juego. ¿Qué os parece esa idea? Chicos, es una auténtica locura el modo de fiesta magistral. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, chicos. Si es así, reventad los likes, suscribiros si todavía no formáis parte de la familia Código Mister de Neox. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos y...